Hoy empezó la guerra. Tal vez hace muchos días. Yo no entiendo bien cuando empiezan a suceder las cosas. De repente se mueven a mi alrededor y aparecen personas que conocía desde antes. Para mí que no se pensa, la guerra empezó hoy, frente a la casa de mi abuelo. naja algo vacío paga negra, pero parecen volarse de mi memoria, y solo oigo seguido, guerra, guerra, guerra, guerra, guerra, como si esta palabra tuviera martillo, y las otras se aflojan, no son más, la guerra que de pronto es algo que me conoce de hace mucho, un pasillo largo y oscuro, donde papá va dejando de sonreír. Pero allí permanece la imagen de papá, junto a los otros tres, revueltos tras la reja y con los ojos cada vez más pequeñitos. El rostro se lo humedeció de lágrimas que antes no tenía cuando sonreía al vernos. Y no había mucha luz en aquella sala a la que mamá nos llevó antes de que a papá se lo llevaran en un barco. Y yo le decía a mamá, todo pasará, todo, todo esto pasará. Cuando era más chica, no había desfiles patrióticos, pero ahora que no hay guerra, no hay ya sin uno. Antes de la guerra, la patria existía callada, y no era necesario evitarle nombres, porque cada cual sabía su sitio,